Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Seguimos trabajando con Manuel Ayes Calleja, su cuento, a ver cómo está quedando esta maravilla de relato. Este escritor de Honduras trabaja conmigo desde ahora, qué sé yo, un par de meses ya, y ya estamos produciendo un cuento que está de re chupete. Miren, eh, la vez pasada, ¿cómo andas, Manu? ¿Bien? Todo bien, gracias, Marcelo. Bueno, me alegro. Este, la otra vez pasada estábamos viendo... Eh, unos comentarios que nos había puesto un miembro de esta audiencia Rafael García Muñoz y al cual le agradecemos mucho porque gracias a esas observaciones eh, Manuel fue al texto y a ver, vamos a ver la corrección que proponía ¿qué decía eh, Rafael? Rafael decía que quitáramos esta coma que divide a Mandado y David a ver y llegó, la, después, y llegó la tarde en que Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado, y David y yo... A ver, después hablamos muy seguidos tres juntos, y llegó la tarde en que Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado. Pero yo creo que esa coma se queda. Ah, no, esa coma es absolutamente obligatoria. Y luego decía no. otra... No, no, espera, espera, detengámonos un segundo para decirle por qué no. Ok. Eh, este, llegó la tarde en que Clemen se nos separó porque tenía que ser un mandado y David no, no es que tenga que hacer aquí este, esta mujer, que tiene que hacer un David, no. Acá hay una, esta es una coma totalmente obligatoria porque justamente de no estar se empastaría el significado. Sí. Eh, y llegó la tarde en que Clemens se nos separó porque tenía que hacer un mandado y David y yo nos quedamos solos, por primera vez, claro, no, no, de ninguna manera este, sacarla sería realmente nefasto para la eh, de todos modos gracias por la sugerencia pero en este caso no Pasa que eh, vos haces una, una cuestión, nos han enseñado ahora vamos a la otra pero mientras vos la buscas les cuento que no sea allá en Honduras o en el país de, de Rafael pero en nuestro país yo me acuerdo que la profesora la, la, la señorita de, de, de los grados inferiores nos decían nunca va a coma antes de la conjunción y eso nosotros estamos viendo en la realidad, que no es que no, no va a coma, si no va a coma ahí, hay, hay como coma obligatoria entra en las distintas cláusulas que van marcando las ideas, porque si no estamos listos. Sí. Eh, hay un montón de ejemplos y, qué sé yo, algún día voy a volver a hacer algún programa, seguro que hay un programa sobre este tema, pero es muy particular este problema. Y, y está en y, tu libro. En mi libro está también, sí, tal también está Bueno, ¿y la, y la otra que decía Rafael, ¿cuál era? Esta me pareció, por cierto, que yo tenía, supongo que la Clemen era una amiga suya, tal vez una ah. compañera de trabajo. Y ese tal lo hace un poco menos. Sí, me acuerdo que decía Rafael que le daba un tono este, de muy barrio bajero, muy de barrio bajo. Sí. Eh, acá también, ¿eh? en Argentina se usa con ese criterio también, el Roberto, la Ernestina, qué sé yo. Este, <risa> eso, eso justamente va en desmedro, digamos, ojo, lo que yo veo acá es gente de clase media en el que está trabajando en el cuento. Incluso Pero, de gracias, clase media alta puede ser. De clase media alta. Y eh, por las alusiones a las citas y todo. Pero en ese caso sí tiene toda la razón. Pero en el caso. De que fuese un cuento, digamos, que tiene más que ver con, eh, digamos, la, el, el barrio, digamos, una extracción social baja, no habría ningún problema, no habría ningún, ningún problema, eh, al contrario, estaría contribuyendo a eso. Así que sí, está bien esta sugerencia que nos dice el, el amigo Rafael, dice: supongo que la tal Clemen era una amiga suya, tal vez compañera de trabajo hay alguna otra observación de parte de él? Sí. A ver. Nosotros tenemos... Ay, esto es rojo acá. Eh, ¿Sí? En celosillas. Brinqué del sofá para cerrar las celosillas y volví a mi asiento. Ajá. A que a mí, por cierto, me parecería que sí se puede quitar la coma, pero no sé si nos vas a explicar. Ah, esta, no. esta, ¿esta coma es nuestra? Sí, esta coma es nuestra. Sí. Eh, mira, el tema es así. Si yo digo, en eso nos distrajo el escandaloso pito de un carro. Dice, brinqué del sofá para cerrar las celosías y las ventanas. Si no tuviera la coma, eh, estaríamos predispuestos para encontrar un, otra cosa así. ¿Acaso ah, no lo... y Si yo dijese, brinqué del sofá para cerrar las celosías, las puertas y las ventanas, eh, eh, la coma antes de la ahí sería improcedente. Pero en este caso hay un es importante marcarlo porque hay mucha confusión con este tema, lamentablemente. Así que bueno, en eso no está con el escandaloso pito de un carro, brinqué del sofá para cerrar las celosías y volví a mi asiento. Intenté que retomara lo último que había dicho, pero no había carro. Perfecto, listo. No, no, está... Eh, la intención de Rafael es, es buena, pero... Y le agradezco mucho por lo de tal, que me parece muy preciso. Sí, me parece bien, pero es, creo que hay una contaminación por el asunto de no tiene que ir coma antes de ir sí. este, A veces sí y a veces no. Y yo te digo, la gran mayoría de las veces, de acuerdo con la tarea de campo que yo hago diario, es, realmente son malas veces que la coma tiene que ir que no. Me he dado algo. cuenta, sí. Bueno, sospeché que todo había sucedido antes de que naciera mami. Claro, me propuso acampar para número dos, de ver algo una sonrisa triste, complicado de escribir. Sospeché que todo había sucedido antes de que naciera mami, la mayor de las tres hermanas. Ese hubiera sido suficiente impedimento para que a la abuela se le ocurriera huir. A ver. Sospeché que todavía sucedió antes de que naciera mami, la mayor de las tres hermanas. Eso ese hubiera sido suficiente impedimento para que la abuela... No entiendo lo que quiere decir acá, se me un O poco. sea, dice él que... Él ahí sospecha que ahí no ha nacido mami, porque evidentemente la abuela nunca se le hubiera oído, eh, ocurrido huir con este tal David de haber ya existido una niña? ¿Se habría aferrado al matrimonio con el abuelo pese a cualquier sufrimiento? Bueno, es, con las, las palabras con que lo dijiste son mucho más exactas que con las que las has escrito. Así que trabaja esa zona ahora a ver cómo te va. ocurrió eso? Claro, veces es más a la cabeza eso, más directo. Sospeché que todo había sucedido antes de que naciera Mami, la mayor de las tres hermanas. Para ligar una cosa con la otra, ¿qué, qué signo tenemos? Uno muy importante. Dos puntos. Sospeché que todo había sucedido antes de que naciera Mami, la mayor de las tres hermanas. La abuela nunca hubiera abandonado su hogar de haber tenido una hija. Claro, de haber tenido una hija, la abuela nunca hubiera abandonado su hogar. Invertir el orden se va mejor. Ah, ok. De ver... Si son dos periodos, va uno adelante del otro. Sospeché que todo había sucedido antes de que naciera Mami, la mayor de las tres hermanas. De haber tenido una hija, la abuela nunca hubiera abandonado su hogar. David contó emocionado que podíamos vivir, no sé, no me acuerdo dónde dijo, pero era lejos. Ese jum no es una interjección habitual. Ponele H-U, esto está escrito en el diccionario de la María Moliner, H-U-M-M-M punto suspensivo. Muy bien. Y, y ahí va coma, porque si no queda en el aire. Ahí está. David contó emocionado que podíamos vivir, no sé, no me acuerdo dónde dijo, pero era lejos. Imagínense. suelte ese pujido como un reproche. Reproche porque no, sacalo eso, porque le va a dar, eso, porque un reproche va a confundir al lector. David contó emocionado que podíamos vivir, no sé, no me acuerdo dónde dijo, pero era el aquí imagínese. Me dio miedo, ¿sabes? Pero no pude evitar mirar nuestra vida y pensar en el riesgo de vivirla. Eh, Poner un punto, bueno, mejor dicho, sacarle la coma sabe y empezar con mayúscula, el pero ahí, claro. Pero no pude evitar imaginarme otra vida, coma, pensar en el riesgo de vivirla. Esa eh, Pero no pude evitar imaginarme otra vida, pensar en el riesgo de vivirla. Todo me iba dando igual. Todo me iba dando igual, incluso que Luis me reclamara por mi cambio, que sospechara algo. Bueno, todo me iba dando igual, incluso que Luis me reclamara, claro, todo me iba dando igual. Incluso que Luis me reclamara por mi cambio, eh, o, o que sospechara o que sospechara algo. Eh, Ponele eh, un punto y seguido, igual. E incluso que Luis me reclamara por mi cambio, que sospechara... A ver, eh, algo y cambio, hay una rima y que hay que solucionar. Me dio miedo, ¿sabe? Pero no pude estar imaginando otra vida, pensar en el riesgo de vivirla. Todo me iba dando lo mismo. Creo que suena mejor lo mismo lo de todo igual. no sé por qué pero a veces hay hay, hay este algo que, que no, no no se puede determinar qué es pero faltan sí. algunas notas musicales que en el conjunto hacen que la armonía musical de la frase se plantee mejor eh, todo me va dando igual no suena lo mismo que todo me dando lo mismo sí. incluso que Luis Incluso no me importaba, ¿ves? Ahí está. Incluso no me hubiera importado, porque nunca le dijo nada. tipo. ¿ves? Incluso no me hubiera importado que Luis me reclamara o, o que sospechase, o que directamente sospechase. ¿no? Me reclamara. El, el, por mi, por mi cambio de actitud también. Pues no, no sospechar lo tienes inmediatamente. ¿eh? Sí, pero el otro lo podemos quitar, entonces. No, lo... no, lo que yo digo es: eh, incluso no me hubiera importado que Luis me reclamara por mi cambio de actitud. Ajá. O que sospechara algo, ahí ya evitas arriba, es todo dando lo mismo. Incluso no me hubiera importado que Luis me reclamara por mi cambio de actitud. Incluso no me hubiera importado algún reclamo de Luis por mi cambio de actitud. Y listo. Ya o sea, el cambio de actitud es implicada sospecha. <risas> Eso me hubiera importado un reclamo de Luis por mi cambio de actitud o que sospechara algo sí, está bien podrían andar las dos, conviven bien lo que quiero decir es que terminé aceptando y quedamos en que lo mejor era que David me esperara en el carro cerca de la casa no íbamos a llevar maletas ni nada dos puntos solo nosotros dos Ese solo, a pesar de lo que la Academia recomiende, la recomendación nuestra, como la de todos los escritores, es que va contigo, exactamente. No vamos a llevar maleta y nada, solo nosotros dos. Creo que lo planeamos muy bien, nos la pasamos días enteros hablando de eso. Nos lo pasamos, lo pasamos. eso. Creo que lo planeamos muy bien, nos lo pasamos días enteros hablando de eso. Habíamos decidido irnos en una semana. Donde dice irnos, mandale escapar uh, Sí, mucho mejor. ¿no? Exacto, es una manera especial de irse. Sí. Habíamos decidido escaparnos en una semana. Esto va en línea de lo que decía Fer Sorrentino, de usar palabras que significan menos cosas. ¿Mm? Sí. Una cosa es salir de una casa y otra cosa es hacer abandono del hogar. Eso. Sí. Había sido escaparnos en una semana. Torció dos veces tapándose la boca con el puño. Está bien, es, es un gerente. Está bien usado, porque yo puedo toser tapando la Sí, no es de posterioridad, por si es el mismo tiempo. La última vez en el hotel. La última vez en el hotel. Bueno, ya casi teníamos todo listo, pero me sentía enferma. Puede que de los nervios. Puede que de los nervios. Ponele un punto y seguido a listo. La última es en el hotel. Bueno, yo casi teníamos todo listo, pero me sentí enferma, pueda que de los nervios. Me dormí un rato, coma y lo dejamos ahí. Perdón, pero esta coma es todo. Me dormí un rato y lo dejamos ahí. Era normal porque el Guanacaste... ¿Usted lo conoce que está por el río? Ponele un punto a Guanacaste. Me Pero frente a ella intentando lograr que volviera a la historia. De rodillas lo ha Me acuclice de frente a ella, ¿no? Había, había escrito, me prosterné, pero putz, sonaba fatal. No, demasiado. <ríe> a cuclillar, dijiste. Sí, me cuclillé frente a ella. Y... Me cucillé de frente a ella intentando lograr, hay mucho verbo ahí, ¿eh? que volviera a la historia, recordándole algunos detalles. Me cucillé frente a ella y le recordé los detalles de la historia. Quería que volviera a su relato. lo que está escrito ¿eh? me acuclillé frente a ver me frente a ella y le recordé los detalles de la historia quería que volviera a su relato ponerle una coma a ella me acuclillé frente a ella y le recordé los detalles de historia eh, podés poner dos puntos ahí porque eh? quería que volviera Marce, a... una pregunta Sí, querido. ¿Podría ser así? Eh, eh, me fuplicé frente a ella. Le recordó detalles estrella de historia. Quería que volviera a su relato. Sí, está muy bien. Se me quedó viendo como cuando yo era niño. Sonríe y se le a los ojos. Ponerle un punto a niño. Me culpite frente a ella. Le recordé los detalles de la historia. Quería que volviera a su relato. Se me quedó viendo como cuando yo era niño. Sonrió y se le aguaron los ojos. Al despedirnos no te ha ido David preocupado, pero me pareció normal. Poner un punto y a preocupar. Al despedirnos no te ha ido David preocupado, pero me pareció normal. No dijo más sobre esa tarde en el hotel y de un salto se saltó y de un solo se saltó ¿Cómo se me, me tragó algo ahí, ¿eh? algo falso No dijo más esa tarde en el hotel Sí, lo que quiero decir es que no dijo más eh, sobre ese acontecimiento <risa> y de un solo la abuela comenzó a contar ya más adelante en la historia, ya el día que se van a ir Este giro no lo conozco de un solo, ¿qué significa? De un solo quiere decir de repente, repentinamente. De, ah, no dijo más sobre esta tarde en el hotel. Muy, muy nuestro, ha de ser, porque no lo sabía, pero, pero nosotros hicimos. Y, y de repente se saltó a la mañana. que Sí, exactamente. Que es pero, sí, es verdad, pero nosotros acá el, el de repente lo usamos, pero siempre teniendo en cuenta una cosa, el, ninguna acción... Digamos, todo todo lo que no está planificado es repentino. Sí. ¿Ves? Si yo este digo que estoy esperando a una chica a las 4 de la tarde que venga acá a casa y suena el timbre a las 4, no puedo decir de repente, porque no digamos yo sabía que iba a pasar una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Acá dicen, no dijo nada más sobre esa tarde o ¿no? noche eh, punto punto y aparte y todo lo demás se vuela porque él está anticipando lo que esta mujer eso, le va a decir ya sabía que me ibas a decir eso, si tienes razón exactamente al despedirlo no te ha preocupado pero pareció normal Sacale también no dijo más sobre el hotel y sigue el parlamento, le preparé ese ayuno a Luis para no levantar sospechas claro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 Y de un solo, después de Pero me pareció normal, ya es eh, otro día. Ah, eh, entonces que lo diga ella. Al otro sí. día, al día siguiente... ¿eh? Al despedirnos no te dado preocupado, pero me pareció el, el, el día de la partida sería en todo caso, ¿no? Sí. Este, al despedirnos no te ir preocupado, pero me pareció normal. Ahí podés hacer un trabajo con el narrador. El narrador dice... Eh, Llegaba el día de, de la partida. Le presté suma atención. ¿Ves? Y ahí es así de su relato. Estaba llegando al día en, en, en que debía huirse, ¿no? Y no, podés hacerlo como párrafo... Como, sí, sí. ¿Podés hacerlo como párrafo nuevo para que el lector note la importancia que él está prestando a esto y la atención que le pone. Algo más, ¿verdad? Es como que...? estaba claro estaba llegando día la, la escapada poner alguna pon, cosa así mira punto y seguido sin darme cuenta yo ya había vuelto sin, dar, sin, sin casi darme cuenta sin casi darme cuenta yo ya había vuelto a mi asiento bien yo, yo ya había vuelto a mi asiento asiento por el ah, sí. estaba llegando el, al día de la escapada sin casi darme cuenta yo ya había vuelto a mi asiento me encontré, me encontré sentado al borde del sillón me descubrí también es bueno me descubrí sentado al borde del sillón Decíamos si sofá arriba, más. Sofá, perfecto. Ahora no, continuamos. Me cumplí frente a ella, le recordé los detalles de la historia, quería que volviera a su relato. Se me quedó viendo como cuando yo era niño. sonrió y se le abrieron los ojos. Al despedirnos, noté a David preocupado, pero me pareció normal. Estaba llegando al día de la escapada. Ponele ahí, un, vamos no. a poner estilo directo, un resumen dice no es, no es preciso decir, la abuela estaba llegando. No, no, no, no, no. te problema, igual, igual vamos a escribir algo antes. Al despedir no te ha de grupo, pero me pareció normal. Entonces, punto y aparte, siguió narrando por menores cada vez más. Intensos. Siguió narrando por menores cada vez más intensos. Estaba llegando al día de la escapada. Sin casi darme cuenta, yo ya había vuelto a mi asiento. Me descubrí sentado al borde de sopa. ¿Eh? Entonces, cuando dice ahí, siguió narrando por menores cada vez más intensos. Es interesante porque el lector... Eh, no los tiene de viva voz, eh, se, se los tiene que imaginar él, pero lo cierto es que estaba llegando al día de la escapada. Entonces esto vendría a ser un resumen eh, en el cual para poder lograrlo utilizamos el estilo indirecto, Lo se siguió narrando por menores cada vez más intensos, tenemos ahí el estilo indirecto. Sí. que te sirve para narrar todo un resumen, por ahí han pasado 10 minutos, 15 minutos claro. ¿no? de, de cuando la abuela siguió hablando ¿eh? siguió narrando por menos cada vez más intenso, Se estaba llegando al día de la escapada sin casi darme eso eh, sirve para agilizar mucho la narración ¿eh? sí. y, y en todo caso también para hacer que el lector trabaje un poco completando lo que él puede llegar a imaginar con su propia imaginación estaba llegando al día de la escapada sin casi darme cuenta coma. yo ya había vuelto a mi asiento me descubrí sentado al borde del sofá entonces ponele para evitar sentado y asiento a mi sitio ponerle. y después del sitio los consabidos dos puntos Siguió narrando por menores cada vez más intensos. Estaba llegando al día de la escapada. Sin casi darme cuenta, yo ya había vuelto a mi sitio. Me descubrí en todo el borde del sofá. Le preparé el desayuno a Luis para no levantar sospechas. Bueno, ahí, ahí ponía la ¿no? claro. Le preparé el desayuno a Luis para no levantar sospechas y cuando se fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse a dar vueltas por la casa. Pensaba que sería mi última vez en ese lugar. Bueno, acá la palabra lugar es una palabra que nosotros siempre la tenemos marcada, que cada vez sí. que yo la escribo aparecen 3X para ayudarme a escribir. Suponte que vos también la escribiste, aparecieron 3X. ¿Qué podés hacer acá? Pensaba que sería mi última vez en ese. Califica, con un subjetivema, califica uh -huh. al eh, uh -huh. lugar. ¿eh? Como, ¿Qué sería para ella ese lugar? Hueva, eh, una. Uh, si, se cosa, sentía, va, si se sentía presa, pues. Eh, bueno, esa cárcel. Cárcel, ¿no? Claro, exactamente. Le, le preparé desayuno a Luis para no levantar sospechas y cuando se fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse a dar vueltas por la casa. Pensaba que sería mi última vez en aquella casa. Bueno, fíjate vos que, y toda la audiencia, fíjense en esto, qué cosa interesante, que nuestro método de agregarle unas 3X simplemente, o lo que ustedes veían, lo pueden poner en narato, en colores que cada vez que aparezcan ciertas palabras, como por ejemplo, para lugar, uno dice, bueno, algo se puede hacer con esta. Yo, por ejemplo, ahí, si le había puesto, yo ya había vuelto a mi sitio, para no ponerle la para lugar, sí. de puro entrenamiento. Siempre es una palabra muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando vos estás escribiendo lugar, eh, en lugar de tenerme a mí que te lo digo, estás trabajando solo, el mismo sistema te lo dice y después vos trabajaste solo, en consecuencia dijiste, esta mujer se siente presa entonces, ¿qué es ese lugar? y ahí viene la calificación subjetiva de cárcel, bien por vos pensaba que sería mi última vez en aquella o sea, lo que quiero significar es que esto podría ser hecho ya, completamente solo, y solamente usando las palabras que tenemos en la mira nosotros, ¿no? Entendiendo que, ojo, que la palabra lugar a veces sirve, no hay modo de claro. utilizarla, le preparé esa sesión a Luis para no levantar sospechas y cuando se fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse a dar vueltas por la casa. Pensaba que sería mi última vez en aquella cárcel. Todo lucía tan pulcro, mío pero de cierta forma ajeno. Todo lucía tan pulcro, tan pulcro. Era mío, coma, pero de cierta forma ajeno. Uso la puntuación. ¿eh? Utilizamos más seguido el punto y seguido. Y entonces ahí después de ajeno pones un punto. Era mío, pero de cierta forma ajena. Y entonces me viene una cercada escoma. ¿Ves acá, por ejemplo, si vos decís... Y entonces me dieron las arcadas y los cólicos. Uh -huh. ahí, ahí sí que nos lleva tilde acento de, centro, de, de goma. Sí. Y entonces me dieron las arcadas y tuve que correr hacia el baño. Era los nervios o del vértigo o de la alegría o de la combinación de todo. Muy bien. Limpié tan rápido como pude, no tenía tiempo. Este, eso está obvio, ¿no? Sí, limpí tan rápido como pude. Me bañé y salí cerca de la hora acordada. Puede eliminarse tranquilamente, tiene que eliminarse. Una de las cosas que caracterizan al buen narrador, menos mal lo descubriste solo también esto, sí. que, que es no no enrula el rulo. El buen narrador no, no riza el rizo, es, eh, no dice sé otra vez lo que ya está hecho. Y entonces me vieron a acercar y tuve que correr hacia el valle. Era de los nervios o del vértigo, o de la alegría o de la combinación de todo. Limpié tan rápido como pude, me bañé y salí cerca de la hora acordada, con las piernas y los brazos temblándome. Punto y seguido. Y si no se te va a, a cabrear mucho la, la frase. Limpié tan rápido como pude, me bañé y salí cerca de la hora acordada, con las piernas y los brazos temblándome. Bueno, ahí tenés, si vos lo dejas así, tenés un anacoluto ahí, viendo cómo lo que estaba detrás de mí se iba alejando, haciéndose chiquito, y ahí terminó la frase. Entonces, eh, claro, claro, eh, irreparablemente, implacablemente, a ver cómo inevitablemente, todo lo que estaba detrás de mí se iba alejando, haciéndose chiquito, una aluna de eso. O nada, también, todo lo que estaba detrás de mí, también puede ir. Tremendo, la mujer que deja el hogar. Sí. Bueno, ¿cómo funcionó todo ese párrafo? Sacale Ahora, la, las comillas españolas, sacale esas, y las comillas no se falta ahí. Le preparé desayuno a Luis para no ver tan sospechas y cuando se fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse de dar vueltas por la casa. Pensaba que sería mi última vez en aquella cárcel. Todo lucía tan pulcro. Era mío, pero de cierta forma ajeno. Y entonces me iba acercada y tuve que correr hacia el baño. Era de los nervios o del vértigo, o de la alegría o de la combinación de todo. Limpié tan rápido como pude, me bañé y salí cerca de la hora acordada, con las piernas y los brazos temblando. Todo lo que estaba detrás de mí se iba alejando, haciéndose chiquito. Todo lo que estaba detrás de mí, hacía una alusión a la vida de ella también. Todo lo que estaba detrás de mí, mi vida, mi vida misma, mi vida pasada, se iba alejando, haciéndose chiquito. ¿Este todo, estos dos todo que tenemos acá nos chocan? Sí, sí, sí, menos mal que lo advertiste. Las cosas lucían tan pulcas, puedes decir, en la de arriba, ¿no? Fíjate por lo dado, si no hay ninguna cosa que ande por ahí. Es difícil, pero... Ni cosa, dicho de paso, es una de las, de las palabras que... Siempre pueden sustituirse. Sí, yo tengo, las tengo con tres X también marcadas. Las cosas lo lucían tan pulcas. ¿no? Eran mías, pero de cierta forma aj ajeno eran mías claro pensaba que sería mi última vez en el casa. las cosas lucían tan públicas. eran mías pero de cierta forma ajenas entonces me acercada y tuve que correr hacia el baño era de los nervios o del vértigo eh, después de decir eran mías era de los nervios tenés muy cerca eso también pero lo no sé Puedo decir, de eliminarla, como siempre hacemos, ¿no? Entonces me vine a acercar y tuve que correr hacia el baño, como más, de los nervios, del vértigo, de la alegría, de la combinación de todo. Ese, ese era, me lo pusiste vos. Buenísimo, lo sacamos. Pero no teníamos el de arriba, por eso es que no, por eso es que está... Ah, bueno, pues mira vos. Era mía pero de cierta forma venas. Y entonces me vine a acercar y tuve que correr hacia el baño de los nervios, del vértigo, de la alegría, de combinación de todo. Puedes eh, hacer así, baño, ¿no? Podés poner una coma. Si quieres correr hacia el baño, coma. Por los nervios, o el vértigo, o la alegría. Y entonces me vine acercada y tuve que correr hacia el baño. Ahí apareció Fernando Fantín para trabajar. Bueno, vamos a ir cerrando este párrafo. Y entonces me vine acercada y tuve que correr hacia el baño por los nervios, o el vértigo, la alegría, o la alegría, o la combinación. O puedes poner así, hacia el baño por los nervios, o el, o el vértigo, o la alegría, o el terror. Eso va a ser más interesante. Sí. Limpié tan rápido como pude, me vení, salí cerca de la hora acordada, con las piernas y los brazos temblando. Todo lo que estaba detrás de mí se iba alejando, haciéndose chiquito. Hacía acá la alusión a eso de la, la vida, que decíamos recién. Como decíamos? Señor? Todo lo que estaba detrás de mí, mi pasado, mi vida, eso podés ponerlo eh, entre signos, entre eh, guiones largos. Todo lo que estaba detrás de mí. No, no, no, no eso, eso está muy bien. Eso es, bolet, como Eso es, es un agregado. Todo lo que estaba detrás de mí. Perdón. Y ahí de mí ¿no? Pasado. Como parentética con guiones largos. Así no se entorpece en la puntuación. Todo lo que estaba detrás de mí, mi pasado, mi vida misma, ¿no? mi vida entera, muy bueno, excelente. Limpié tan rápido como pude mi baliza y cerca de la recordada, con las piernas y los brazos temblándome. Todo lo que estaba detrás de mí, mi pasado, mi vida entera, se iba alejando, haciéndose chiquito. Bueno, excelente. Ponele 3X acá... Fueron 35 minutos de trabajo y nos seguimos viendo, si Dios quiere, en lunes próximo. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Le agradezco a Manuel. Nos vemos, si Dios quiere, en una semana. Pongan like, compartan, suscríbanse. Y si quieren trabajar conmigo, con Marcelo Di Marco, vénganse al taller de corte y Corrección. Me escriben por privado. Ahí les estoy dejando la dirección sobre la pantalla. Un gran abrazo. Chao, Manuel. Hasta luego. La hacemos con todo. luego. Gracias.